amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy tenemos aquí en nuestras manos el nuevo Galaxy Fold El primer dispositivo plegable de Samsung Que llega a Colombia a partir del de día de mañana en preventa Y vamos a hacer aquí nuestro primer unboxing Vamos a hacer nuestra primera vista del dispositivo Lo que notarán es que viene en una especie de como caja de seguridad pareciera. Y cuando uno la destapa Parece que fuera combinado, pero es totalmente negra. De acuerdo. Y trae tres cosas que son importantes. La primera es un poco de todas las cosas que ustedes pueden descubrir acerca del Galaxy Fold. El segundo, que es algo que eh, Samsung ha trabajado muy fuerte, sobre todo en América Latina, y es el tema de los Premier Services asociados a los dispositivos, digamos, de más alta gama. Y el tercero, que viene de la experiencia del lanzamiento fallido eh, hacia el mes de agosto del año pasado, es las instrucciones de cuidado del dispositivo. Y es que recuerden que este es, digamos, el primero de un nuevo, nuevo modelo de dispositivos que tiene que tener eh, unos cuidados específicos, sobre todo en lo que tiene que ver con los pliegues. No, no hay nada, digamos, extra, estrambótico. Lo primero que dice es, oiga, no, no presione la pantalla con un objeto afilado. Eh, si pliega el dispositivo, no vaya a poner objetos en la mitad, eh, de la pantalla doblada este dispositivo no es resistente al agua o al polvo en el sentido de que ustedes no lo pueden hundir en el agua. Esa parte me preocupa, ¿no? Porque las carteras de las de la señoras tienen un montón de partículas. Sí, pero una cosa es que tenga partículas y otra cosa es que usted lo tire, por ejemplo, en la playa. Eh, no coloque adhesivos como películas o etiquetas en la pantalla principal, ni retire la capa que ya viene con ella. Y por último, eh, acuérdense que este dispositivo tiene imanes, entonces tenga cuidado con él. Vamos a darle la vuelta un segundo antes de quitarle el... El, el, plástico. el plástico, o mejor dicho quitemos el plástico y empecemos a darle la vuelta y creo que lo primero que uno ve es eh, las cámaras voy a decirle una cosa que yo sé que a usted no le va a gustar pero estas cámaras me gustan más que el array de eh, los nuevos dispositivos que traen tantas cámaras, ya me parece que es demasiado eh, este dispositivo me parece mucho más bonito de hecho tiene algo importante acá está la cámara ojo, de selfie ojo, sí acá está la cámara de selfie razón. acá está la cámara posterior pero además si le damos la vuelta un segundo usted lo que va a notar es que aquí está el otro array de las cámaras entonces eh, wow. antes de dar la vuelta antes de prenderlo démosle por encima un poco de especificaciones este equipo es un equipo que trae Snapdragon, Snapdragon 855 tiene 12 GB de memoria mm. tiene 512 de disco interno eh, su pantalla cuando está doblada es decir, esta pantalla es una pantalla de 4.6 pulgadas pero cuando usted la abre es una pantalla de 7.3 pulgadas eh, la resolución cuando está doblada es de 1680x720 mientras que cuando está abierta es de 2152x1536 la conectividad es básicamente un puerto USB-C y la batería es una batería de 4380 miliamperios que es interesante del dispositivo que usted puede estar viendo eh, usted puede tener el teléfono cerrado ¿Sí? eh, eh, y ahí tiene digamos la información básica si le llega una notificación la va a recibir ahí eh, y esa es la manera en que usted se lo guardaría en el bolsillo Ahora, ¿qué más viene en la caja? miren los acabados ya no es factible como pasaba antes quitarle el plástico que no se le debería quitar porque era un protector Fíjense que ya está mucho mejor acabado y protegido contra las manitas creativas de los usuarios que pueden llegar a dañarlo. ¿Qué más viene en la caja? Las instrucciones. Ah, Cool. Los bots, los bots. Eh, digamos que las instrucciones... Ah, bien, tiene una carcasa y todo. De hecho es una carcasa con Kevlar supremamente bien acabada. Para que si le disparan... Exactamente. Bueno, muy bien. Ahora miraremos si se la vamos a poner. Eh, su cable... Carga rápida. Digamos carga rápida. Eh, es una entrada de USB-C en un lado, USB en el otro. Pero tal vez lo otro más interesante es que el dispositivo trae incluidos los Galaxy Buds de los cuales ya hemos hablado en eh, etcétera y que son una maravilla. Y un detalle súper coqueto de eh, el tema tiene que ver con el hecho de que usted puede poner a cargar sus Galaxy bots con solo ponerlos en la parte posterior del dispositivo mm. con el tema de carga eh, inalámbrica reversiva o invertida no solo y, eso no el reloj también y muchos accesorios más por, incluso usted podría poner cualquier cosa que tenga carga inalámbrica ahí eh, uno de los temas que, que hemos venido hablando desde que vimos este dispositivo es la preocupación por este, por este borde o este espacio que se queda cuando se dobla. Y, y aunque yo creo que es válida esa preocupación, creo también que hay una diferencia sustancial de este con respecto a otros dispositivos plegables. Y es que la pantalla principal, cuando usted cierra el dispositivo, queda protegida y en el caso de una caída, esa pantalla no va a sufrir. En otros dispositivos plegables que hemos visto en el mercado, eh, la pantalla queda hacia afuera y es un poco más, eh, está, está más expuesta a que tenga el Ahora, ayer lo hablábamos, el factor de forma de dos pantallas horizontales. De pronto llega a no ser tan práctico como si fueran dos verticales, el modelo clamshell. Pero habrá que probarlo porque hasta ahora son solo puras conjeturas. Y tal vez la única preocupación, y tendríamos que hacerlo ahorita en nuestro siguiente video, tiene que ver con cómo se ve el contenido, cómo se ve el contenido de una página web, cómo se ve el contenido de un video en un formato que tiene la pantalla prácticamente cuadrada. Muy bien, con esto nos vamos. Esta es nuestra primera vista al Samsung Galaxy Fold, que como les contamos, llega el día de hoy a Colombia en preventa eh, con un valor de 8 millones 499. 8 millones 499 que incluyen los Galaxy Buds, que si mi memoria no me uh -huh. falla, cuestan como 499. Entonces son 8 millones de pesos. Y viene la discusión de, es mucha plata para un dispositivo, es mucha plata para un uh -huh, smartphone, pero la discusión creo que es... ¿Es este un smartphone o es este un dispositivo que usted puede utilizar no solo como smartphone, sino posiblemente hasta como computador? Sí, que reemplazaría todos los demás dispositivos. Eso es lo que tenemos que probar.